Hola chicas y chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, en esta ocasión entramos a analizar el editor de vídeo, ya os comenté al principio de todo el curso que Blender es una herramienta súper versátil y que no solo tiene herramientas para el modelado 3D, sino que también tiene herramientas para la edición de vídeo, entre otras cosas. Y es lo que eh, os vengo a mostrar ahora. El editor de vídeo no es ni más ni menos que una herramienta para poder realizar cualquier tipo de edición sobre un vídeo que hayamos ido creando. La disposición del editor de vídeo, según estáis viendo en pantalla, se compone de varias partes o varias regiones. Donde tenemos un encabezado en la parte superior de la pantalla, tenemos una sección de eh, vista previa, Vale, que es la parte superior que tenemos aquí arriba. Vale, esta parte de aquí. Y también tenemos la parte del editor, que es esta parte de aquí abajo. Vale, además tenemos este panel lateral. Vale, con un montón de pestañitas y el panel de herramientas que tenemos aquí. Vale, se ve muy chiquitito. Eh, no he conseguido que se vea más grande. ¿Vale? Y adicionalmente aquí veis que hay un triángulo. Lo veremos un poquito más adelante. ¿De acuerdo? Bien, esta es la disposición. Además, eh, aquí podemos eh, seleccionar realmente como queremos esa disposición. Podemos tener el editor a pantalla completa, la vista previa también a pantalla completa, o ambas cosas como os tengo mostradas aquí. Para cambiar eso lo hacemos con este eh, botón de aquí. ¿Vale? Aquí podemos seleccionar si queremos eh, el editor... Si queremos la vista previa o si queremos las dos cosas a la vez, ¿vale? Ahora mismo están las dos cosas a la vez. Y adicionalmente tenemos un pequeño menú aquí. Bien, me he traído un pequeño clip de vídeo para poder ir eh, viendo un poquito cómo funciona esto. ¿Vale? Que es este clip de vídeo, ¿de acuerdo? Vamos a analizar un poquito más en profundidad el editor de vídeo. Así que cambio aquí y entramos a ver lo que tenemos. Este es el editor de vídeo. El editor de vídeo está dividido también en varias regiones. Tenemos una parte superior, un encabezado, ¿vale? Y eh, tenemos aquí en el lateral eh, los canales sobre los que iremos trabajando, ¿de acuerdo? Adicionalmente a eso, también tenemos una, eh, un código de tiempo aquí, ¿vale? Donde nos va a ir mostrando más o menos a qué altura nos encontramos de la reproducción del vídeo. Y el cabezal de reproducción, que es este azul que tenemos aquí, que si clicamos sobre él y lo desplazamos, pues lo podemos desplazar, ¿vale? Y nos iremos moviendo por, la, por, por el clip de vídeo, ¿de acuerdo? También tenemos las barras de desplazamiento que están aquí abajo, son esta y esta de aquí, ¿vale? Y adicionalmente a esto tenemos el panel lateral, como estábamos viendo hace un momento, la parte del editor de vídeo es donde nosotros podemos cargar todos los clips que necesitemos y los podemos modificar, los podemos mover, los podemos cortar, podemos realizar con ellos un montón de funciones. ¿vale? La vista está dividida eh, horizontalmente en diferentes canales, como estáis viendo a la izquierda de la pantalla. Y cada canal puede contener lo que se denomina un clip. ¿vale? Ese clip puede ser un clip de audio. O puede ser un clip de vídeo, ¿vale? Y cada canal está enumerado consecutivamente desde cero hasta un total de 128 canales, que es lo que permite este editor. Dentro de la región del canal, ¿vale? Aquí eh, tenemos el nombre y el número de fotogramas que contiene el, el clip de vídeo entero, ¿vale? O el clip de audio que tengamos, ¿de acuerdo? Y tenemos posibilidad también de silenciar el canal si así lo deseamos. De esta manera, si yo hago un clic aquí, silencio el canal. Silenciar no entendáis como quitar el sonido, sino eh, ocultarlo, ¿vale? Porque lo puedo hacer con un clip de vídeo. Esta era una pista, eh, un clip de, de audio, ¿vale? Pero si yo le doy aquí, lo que estoy haciendo es ocultar el clip de vídeo, ¿vale? Lo estoy silenciando igualmente. Luego, aquí en el candado, la opción que tenemos es de bloquear el canal para que no se pueda editar ni se pueda hacer nada sobre él, ¿vale? Bien, y con esto tenemos todas estas funciones relativas a los canales. Aquí en el menú tenemos diferentes opciones para interactuar con los canales de vídeo, ¿vale? Podemos incluso por aquí eh, hacer una previsualización de fondo. Del fotograma que tenemos en este momento. ¿Vale? Y ahí vamos viendo. El fotograma que tengo. En cada momento. De acuerdo. Hay otras muchísimas opciones. Todo esto ya lo traduje hace tiempo. En el manual de Blender. Así que si os dirigís a él. Eh, tenéis bastante detallado. Todas estas opciones de menú. Aquí por ejemplo. Las opciones de navegación, yo puedo reproducir, puedo saltar al, al clip anterior o al clip siguiente, ¿vale? Y, eh, bueno, eh, aquí puedo refrescar todos los canales, eh, recargarlos, ¿vale? Y, bueno, tenemos muchísimas opciones. Darle, echarle un vistazo al manual, ¿de acuerdo? Tenemos opciones de selección. Vale, igualmente estas eh, conocemos, ¿no? Para seleccionar todo, nada, para invertir la selección. Esto siempre es igual dentro de Blender, ¿vale? Realizar una selección de caja. Además, tenemos para introducir marcadores. Si queremos introducir un marcador dentro de nuestro clip para realizar anotaciones, también podemos introducir marcadores. ¿De acuerdo? Duplicarlos y realizar diferentes opciones con ellos. Aquí podemos agregar... Eh, una, una escena nueva o un clip, ya sea de audio o de vídeo, una máscara, podemos eh, introducir un vídeo, podemos introducir sonido, ¿de acuerdo? Una imagen, tenemos muchas opciones, incluso texto podemos incluir en, en la edición de vídeo. ¿vale? Y en la parte dedicada a los clips, pues eh, podemos realizar transformaciones sobre ellos, los podemos dividir, podemos copiarlos, pegarlos... Eh, agregar modificadores para eh, introducir eh, variaciones de color o eh, brillo, contraste, eh, eh, la saturación, un montón de cosas. ¿De acuerdo? Finalmente nos queda un menú dedicado a imagen que lo que nos va a permitir es eh, eh, realizar eh, acciones con imágenes. ¿De acuerdo? Y esto es la parte del menú, lo hemos visto muy por encima. No quiero profundizar porque dentro del curso pretendo llegar a hablar sobre cómo realizar la edición de vídeo. Entonces ahí vamos a trabajar con este editor ¿vale? y, y no solo con este, trabajaremos con alguno más que están por venir en esta sección de editores lo que quiero con este vídeo simplemente es que tengáis una noción de cómo es el editor dónde están las cosas para que cuando vayamos a trabajar con ello eh, sepamos o tengamos ya eh, una idea de cómo es bien en la barra lateral tenemos muchísimas pestañas vale y cada una de ellas pues tiene un montón de paneles y de opciones dentro de la sección de Eclipse de vídeo ¿Vale? bueno no de vídeo de clips en general audio y vídeo tenemos opciones para realizar la edición para transformar eh, los clips vale eh, tenemos muchísimas opciones Rob, que es para recortar el vídeo vale edición de, de vídeo de color para tratar con el trabajar con eh, opciones de tiempo de acuerdo también el origen del, del clip que estamos trabajando, ¿de acuerdo? Y configuración de, de ese clip. Y propiedades eh, de personalización, ¿vale? Que esto lo tenemos en todos los paneles, ¿de acuerdo? Después tenemos una pestaña dedicada a herramientas para trabajar con eh, el clip de vídeo. Aquí lo que nos va a permitir, las herramientas que tenemos activas se ve muy chiquitito, muy muy chiquitito, ¿Vale? Eh, tweak es para seleccionar y, y mover o desplazar y tenemos una eh, herramienta para realizar cortes en los clips de vídeo, ¿vale? En la sección de modificadores, pues al igual que podemos hacer con el modelado en los clips de vídeo, podemos agregar modificadores. Modificadores que nos van a permitir realizar pues, un montón de, de opciones diferentes, ¿vale? Estos modificadores solo funcionan con clips de vídeo. En un clip de audio todo esto se deshabilita. Como estáis viendo aquí, las opciones que tenemos eh, a nivel de modificadores son eh, para tratar el contraste, el brillo, el color, la saturación, vale, curvas de color, imagino que será esto. Bien, sí, efectivamente, curvas de color, etc. Y el tratamiento que tienen es como los modificadores en el... En, a la hora de modelar, ¿vale? Se nos van eh, añadiendo por aquí los modificadores que vamos eh, agregando y aquí con estas flechitas los podemos poner por encima o por debajo para ir ordenándolos, ¿de acuerdo? Según nos convenga, dependiendo de lo que queramos realizar y cómo queramos estructurar eh, las eh, ediciones del vídeo, ¿de acuerdo? En la caché... Lo que nos va a permitir es eh, trabajar eh, de diferentes maneras a la hora de cargar en caché la, la información. ¿Vale? Los proxy vienen en Blender eh, traducidos al español como reemplazos. Lo que Blender entiende como reemplazos son clips individuales para una secuencia completa. Lo que podemos hacer es que estos reemplazos se almacenen en el directorio de entrada o bien que todos los reemplazos se almacenen en un directorio ¿vale? y lo podemos especificar sería aquí eh, el almacenamiento. vale, Y esta parte de aquí, que es el reemplazo y código de tiempo del clip. ¿vale? Una vez que hayamos elegido las opciones de reemplazo, vale, eh, tenemos que seleccionar todos los clips para los que deseemos que se construyan los reemplazos aquí podemos seleccionar incluso la resolución con la que queremos eh, trabajar para realizar eh, un trabajo de edición pues nos puede interesar resoluciones bajas y cuando ya vayamos a renderizar el proceso completo pues eh, trabajar con resoluciones altas siempre y cuando nos interese esta parte tengamos que trabajar con él. con esto así muy a grosso modo hemos visto la barra lateral de herramientas. Hay muchas opciones. Es que no quiero que el, que el vídeo se prolongue muchísimo. ¿vale? Y que se haga muy pesado. Por eso estoy yendo muy por encima sobre todo esto. Ya cuando trabajemos con edición de vídeo. Vamos a, a trabajar sobre esto. Con mucho más detalle. Y lo vamos a ver más en profundidad. ¿De acuerdo? Bien, vamos a pasar al editor de previsualización. Y es este de aquí. recordar que tenía un vídeo cargado. de acuerdo y haciendo algunas tonterías que no soy tan serio como aparento en, en los vídeos vale bien aquí eh, al igual que en, que en el eh, editor anterior vale bueno estamos en el mismo editor pero estamos en un modo de vista distinto aquí también tenemos un encabezado tenemos eh, una la, lo que es la ventana de previsualización nuestra barra, nuestro panel lateral y nuestra barra de herramientas, ¿vale? Adicionalmente aquí aparecen estos manipuladores que lo que nos van a permitir, ya lo sabéis, es panear o desplazarnos y eh, realizar un zoom o alejarnos, ¿vale? En el encabezado lo único que tenemos es, eh, bueno, tenemos lo mismo de antes, ¿vale? Tenemos los mismos menús, el menú de vista, de selección, de clips, ¿vale? Y de imagen. Sin embargo, las variaciones llegan en la barra de herramientas. Con los iconos, tal vez eh, podamos. Voy a quitar la imagen. ¿vale? Podemos eh, sobreverlo aquí. Eh, esta herramienta la conocemos: es para seleccionar y mover. Eh, aquí tenemos el cursor eh, para mover, herramientas para mover. Tenemos herramientas para rotar, para escalar. ¿De acuerdo? Y transformar, que lo que hace es eh, rotar, escalar y mover. ¿De acuerdo? Podemos mover el clip, lo podemos hacer más pequeño, más grande, como, que, como deseemos, lo podemos girar un poco, por pues si queremos que vaya haciendo la pantalla por ahí, eh, movimientos de esta manera, ¿no? Cosas así. ¿De acuerdo? Y la herramienta hiperpetua de anotaciones para realizar anotaciones. ¿De acuerdo? Vale, con lo que es eh, las herramientas, eh, no he conseguido hacerlo no debo de saber cómo hacerlo posiblemente con las herramientas pero sí los atajos de teclado que funcionan perfectamente si yo le pulso la tecla S para escalar veis que puedo escalar si le doy a la R para rotar puedo rotar la imagen de acuerdo y hacerla así un poquito más pequeñita ¿Vale? este es un de... la primera reproducción siempre se realiza un poco más despacio y una, porque está cargando en memoria todo el clip de vídeo, ¿vale? Con las modificaciones que hemos realizado. La siguiente reproducción lo hará más rápido. Este es un vídeo de prueba. ¿Vale? Ya está cogiendo velocidad, ya tiene todo el vídeo cargado en memoria, o gran parte de él, ¿vale? Bien. Las teclas Alt S para eh, resetear el escalado, Alt R para resetear la rotación también funcionan de acuerdo y alt eh, G pues lo que queremos es realizar un movimiento y alt G anula el, el movimiento para realizar estas transformaciones evidentemente eh, tendremos un punto de pivote y aquí tenemos el selector del punto de pivote vale y podremos realizar por cierto el cursor no os he dicho nada pero aquí es cursor 2D ¿De acuerdo? Estamos trabajando sobre clips de vídeo, aquí no existe la tridimensionalidad, ¿vale? Entonces trabajamos sobre dos dimensiones y el cursor es un cursor 2D, ¿vale? Entonces podemos realizar, eh, podemos seleccionar cualquier tipo de pivot, punto de pivote que tengamos aquí y trabajar con él, ¿de acuerdo? También tenemos aquí en este lateral lo que sería el modo de eh, visualización, ¿vale? Entonces tenemos... Eh, podemos ver un historiograma ¿vale? El Chroma Vectorscope, Luma Waveform ¿vale? O lo que es la imagen de previsualización. Y en esta parte de aquí, lo que tenemos es la visualización de los canales. ¿Vale? El, en, en este caso, como es un clip de vídeo, eh, los canales se refieren a los canales del de color ¿de acuerdo? Incluyendo el canal alfa y RGB o RVA, si lo queremos decir en, en español. O solo el color sin el canal alfa. ¿vale? También tenemos manipuladores que podemos ocultar a nuestro gusto. Y eh, sobreimpresos para poder ver, por ejemplo, mirar el cursor 2D. Está ahí, ¿de acuerdo? Que viene oculto por defecto. ¿vale? Y eh, cada una de las diferentes opciones para que queden sobreimpresas sobre el vídeo, eh, información de metadatos, que no tenemos ahora mismo nada, eh, áreas seguras, para a la hora de editar, eh, saber en, en dónde nos estamos moviendo, ¿de acuerdo? Y demás. Bueno, con esto hemos visto todo lo que tiene que ver con el editor de vídeo, a grosso modo, muy por encima, eh, lo sé, pero no he querido ni que el vídeo se haga muy extenso ni profundizar mucho en ello. Hay algunas cosas que todavía estoy asimilando de aquí, estoy aprendiendo para cuando llegue a la parte del curso en la que os tengo que explicar cómo funciona todo esto. Entonces, eh, en ese momento ya sí vamos a entrar más en profundidad en todas las opciones que tenemos para realizar o para trabajar con vídeo y audio, ¿de acuerdo? Y veremos eh, este editor en profundidad. De momento, simplemente que tengáis una noción de dónde están las cosas, ¿vale? Así que nada, chicas, chicos, sed bueno, portaros bien.